Información acerca de la sucesión, Débora. Damat sí, porque como recién decía, tiene que iniciarlo la mamá de la criatura, y así fue como Eliana inició la sucesión, porque tienen que hacerse las cosas legalmente. Así que eso está Perfecto. en curso. Eso sí está Perfecto. en curso. Y hacer la aclaración, me poco, alegro, eh, para que un poco apoyando lo que decía Vanessa y esperando. Pero lo que ella reprocha, además de estas cuestiones, es que más allá de todo, no tiene nada del papá, más allá del recuerdo, no, no tiene nada, nada físico. Claro. No ni un gorrito Ay, del padre. Eh, no, me voy no, no a ¿Tienes para vos la doña? No, no, ¿por qué? Por, ah, qué? ¿Por, qué? No, ¿Por qué decís que te vas a callar, Vanessa? ¿Por qué? Eh, no, ¿podemos, no me enojo, sí, chicos. Charlando no charlando en, en este... Ojo, pero yo ahora bien. la voy a ver a la casa, cuando dejo a la nena y se lo pregunto. Pero claro. me dice ella que habló por con de dinero, no, ¿eh? Ah, bueno. Ah, ella dice, ah, de la plata hablé con ella, me dijo que no sí, había sí, nada. Sí, sí, ella vino, sí, sí, yo lo conté. Sí, ella habló conmigo. Por eso, por eso, por eso, chicos, ¿qué quieren que le diga? No, no. O sea. O sea, todos se fijan en cuánto dinero hay, pero nadie se pregunta de dónde sacó yo para mantener no, las cosas eso, de mi hijo. No o sea, en bueno, bueno, las cosas de mi hijo, empresa, pero no pero... preguntas quién la mantiene hasta ahora. Yo te digo lo que ella pero que planta, quiere. Quieren que tarta, yo la... deje tirada las cosas que a mi hijo le Un costó. Dejame, están equivocados, chicos. Vanessa, o sea, déjame preguntarle. Yo voy a defender las cosas de mi hijo hasta, hasta el día perfecto, que me muera. Y te bancamos, te bancamos mil millones. Pero le quiero hacer una pregunta a Roberto Casorla. Porque abogado a mi hijo se lo costó y a mi hijo nadie se lo regaló. Totalmente, y tenés razón. ¿Qué pasa en este caso, en donde la, eh, la sucesión no está hecha, pero Vanessa claramente trabaja para hacer frente a los gastos que generan los eh, objetos, terreno, la, la, camioneta, la camioneta, el terreno, la el patente, prensa, alumbrado, no. barril y pico? Mientras limpieza, es... la sucesión no esté hecha, sí. eh, Vanessa lo que tiene que hacer es ir juntando boletas. Sí. Pues claro. La sucesión es una especie de sociedad sí. que se va a generar absolutamente independiente de aquellos que tengan un sí. interés. ¿Para pagar o para recibir pagos? Pero otra es, pregunta. Por Lautaro, de... Sí. de propia voluntad, dejó el terreno a nombre de su madre. Sí, pero ella está reconociendo que era de él e inclusive está reconociendo que es de su nieto. Digo, pero, pero entonces, en el en la... algo... momento, perdón, no, pero porque pero no entiendo. Mentir. En la sucesión, Vanessa. ¿Va a ser reconocida como también una, una parte de la herencia? No, no, no, no. ¿Por qué no? no, ¿Por qué no? Porque no sí. tiene ningún derecho. no, los no hijos tiene, son los no tiene Solamente si no hubiera hijos podría sí. tener claro. eh, alguna capacidad eh, claro. como Pero yo como pregunto, le pregunto a Vanessa. Vanessa, sí. en el terreno está tu nombre porque tu hijo así lo quiso. Claro. o lo vas entender. a dar a la sucesión? ¿Se no. lo vas a dar a la mamá de tu hija? ¿O te lo, va, o lo vas a reclamar para vos porque está en nombre tuyo? No, ya lo dijo. Sí. Exactamente. ¿Por qué se lo tengo que dar a ella? no era A ver, le están poniendo el, el, el título de mujer, esposa, viuda, no era ni mujer, ni esposa, bueno, ni la madre. Ni no, no, no la, mamá, no, pero la pero madre, no. madre de tu la nieta. La administra por el hijo lo menor que le corresponde por una incapacidad es a mi nieta. legal. Mi claro. nieta en algún momento va a ser mayor de edad. Sí, claro, claro, o sea, no, claro. Pero, pero cuando sea menor la que la representa la es la madre. Es decir, vos se lo sí, vas a Sí, pero la, a la decisión es de Vanessa. Porque el hijo que compra que compra una propiedad perfecto. y lo pone a nombre de una persona, esa persona va a hacer uso de ese bien hasta que decida hacer lo contrario. Y de acuerdo a lo que no, entiendo, Vanessa... entra en su sesión y se comprueba que el dinero era del Nova, ¿eso le corresponde a la hija o a los hijos? No puede ser una donación en vida. Diana, ¿no puede ser una donación en vida? Si el Nova quiso dárselo a su que madre. La, la a ver, un lo en que dice, Pero que perdón, dice. la Pero perdón, ¿la casa quién la puso? A propiedad de la la Vanessa. O sea que si mi hijo me regaló una camioneta, yo la tengo que donar porque me la regaló mi hijo. No, chicos, no, por favor. Está bien listo, Hablando, hablando. No, a ver, a ver, a ver, el abogado, qué dice? Todo lo que dice? A ver, chicos, chicos. Mirá, Bane, porque está difícil y queremos chicos, entenderlo. No, lo que tenga Ahí. que ser... Sí, sí. Yo los entiendo, pero todo lo que tenga que hacer se va a hacer con la justicia. Perfecto. Yo no soy dueña de la eso verdad sí. ni dueña de nada. Bien. Yo solo soy la mamá del Nova y lo sí. voy a defender toda mi vida hasta el día que me muera contra quien sea. Totalmente. El decorado no existe, el decorado bien. se Perfecto. calla en las segundas Está clarísimo y no Casorla Vanesa, Si alguien me no tiene pudo... que preguntar algo, me lo preguntan, yo respondo. ¿No le pudo haber regalado la camioneta a su madre? Sí, perfectamente, no, pero, sí. pero Vanessa es criteriosa en esto de, de tutelar o de custodiar los, los bienes bien de su hijo. Hasta sí. tanto aparezcan los... Eh, herederos correspondientes. En este caso son los descendientes. Por, ¿Sabés el, lo nieta, ¿sabés por el momento es su nieta. qué pretendían acá que haga yo? ¿Qué, Vané? ¿Qué pretendían? Por el momento es mi nieta. Sabes lo que querían que haga yo? Entonces todos iban a quedar calladas, que yo agarre la llave de la camioneta y le diga, Tomás, ¿sabés qué? Como es de mi hijo... No, porque a mi hijo le costó. Mi hijo laburó y mi hijo salió adelante solo. Pero lo que Vanessa se ganó no es se tuyo. lo ganó en su ley nada y con tuyo, su lomo. Vanessa, mi hijo Total. no le debe nada a nadie. Bah, no le digas así. Nada perdón, es tuyo, perdón. La realidad. No estoy de acuerdo. Yo dije Pero que era mío. De a uno, de a uno, Diego. De a uno de, Diego. Todo de tu nieta, Vanessa. Eso es lo que... Cuando vos sea, vos, sea mayor no de edad. Exacto, claramente. Perdón. Cuando sea cuando no no mayor de edad. Y mientras perdón. tanto también, porque si Yo, cuando es mayor de edad... Mientras tanto está el nombre de no me vas a decir... No, chico. Cómo? No, el, eh, el tema es así ahí, No sé con ahí... quién está, vos a mí no me vas a decir. Lo único que falta es que vos espere que vos me digas a mí lo que es mío, lo que no es de mi hijo, de Diana, quién es. Disculpame. Es que La única heredera es tu nieta, no sos vos. No lo tenés asumido Yo es dije así. lo contrario. No. Yo dije lo contrario. Sí, porque está no diciendo yo no le pienso dar Europa la camioneta. Yo no dije que las cosas eran mías. Es todo de tu nieta. Yo dije que las cosas eran mías. La camioneta sí, porque no la querés, no se la querés entregar. Yo dije todas las cosas son mías. No. Yo no. dije todas las cosas son mías? No. No, y la camioneta... Pará, pará, la camioneta ¿Listo? de quién es. Pero pará, la camioneta ¿Te la, te besos, la... Chicos, de quién es la camioneta, Vanessa. La justicia Vanessa? va a decidir y cada uno va a resumir claro, lo que le corresponde. ¿Te, te, yo de no decir. soy quien, yo soy dueña de mi sueldo y de mis cosas. Perfecto, nada más. está clarísimo. La Un demás, segundito. Gana, y la pone no a tu nombre. Un segundito, tú ¿puedes repetir? Chao, si Te pregunto si la camioneta está a tu nombre, está a tu nombre, no te preocupes por eso. Lo que digo es, me dice Eliana... Que, eh, no, chicos, para... yo no me preocupo. O sea, pero ponen en mi boca, no, no, eh, pero... puso en mi boca de que yo dije que las cosas eran no mías claro y no, no, no de claro. Yo dije que la me justicia de se va a encargar de dividir las cosas que están a nombre de mi hijo con su hijos Perfecto. Dicho, hijo. dicho esto, Dicho esto, te aclaro. También, chicos, es, lo que de... yo diga acá no vale nada. Débora? Dicho esto, lo que quiero aclarar es, me dice Eliana, que de plata sí hablo con vos, que vos recién afirmabas sí, esto sí. Que, que nos dijo Eliana. Me dijo que no había nada, que con eso se pagó el velorio, pero después fui al programa, cuando vino aquí a, sí. a la tarde, y se enteró que el velorio lo terminó pagando elegante. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué no, no. tengo que ver yo, chicos? A ver... No. Conmigo no tiene nada que ver. Chicos, no, no, pero no me yo no tengo escuchando. nada que ver. Ustedes me ven que si yo hubiera recibido plata, yo me estaría quejando que sale de no mi plata mi sueldo. chico. no de chicos. nada, Vanessa. Lo que estoy diciendo es, primero, la camioneta está en nombre tuyo. No, no, no digo que me están acusando, pero yo le estoy diciendo. Pero para la camioneta, la ¿a camioneta está en nombre tuyo. Yo no voy a dejar que hablen lo que no es. Ella quiere decir algo... Cuando me tenga enfrente que me lo pregunte, yo no se lo voy a responder por tele, chicas. Vanesa, ah, bueno, Vanessa, tengo una consulta. Yo a ella todos los días la veo cuando dejo a la nene, cuando la voy a buscar. Bueno, Vanesa, ahora, voy a un la segundo y la masa, para hablar, un la segundo, llamo Vanesa, Vanesa, Te Tengo una pregunta. Puede ser que esta chica Elian, el, no Eliana, Eliana te tenga miedo. Sí, porque ¿Por ¿por yo chica, también si le yo tendría miedo. ¿Una buena relación no, no, con yo... ella, no? Bueno, hoy no creo que sea muy amistosa no, la charla. Chicos, no, no, no. no. Bueno. Se me ocurre que no, hay una Débora, charla. No, porque yo no tengo nada no. contra ella, Débora. Ella es la mamá de mi nieta. A ver, entiendan, chicos, yo no tengo nada contra ella. Y yo, si tengo algo que decir, es que yo siempre la ayudé. Vanessa. Yo no voy a decirlo en la tele, porque eso sería echarle en cara. Ella, ella dice que decirle no de corazón. Bueno, perdón, ella, perdón, no perdón, pero, perdón, no, perdón, duermo, perdón, perdón. Vanessa, pero la no nena. Me... La, ten, la nena tiene siete años, Débora. ¿No decís, no, Vanessa, que te la llevaste de vacaciones a la niña? Sí. ¿La llevaste de vacaciones a la niña? Sí. ¿Cuántos días se fueron de vacaciones? El fin de semana, no fueron vacaciones, el fin de semana que el domingo 15 de pues no enero importa, fue el cumpleaños días, de ¿qué? mi hijo. ¿Un día, dos Yo días? Yo no estar acá. ¿Siete horas? ¿cuántas, ¿Cuántos días? Mi marido con mis hijos organizaron, organizaron irnos a Entre Ríos. Perfecto. Obviamente, le preguntamos a ella si la dejaba venir. Y fui con nosotros. Bueno, ella sí. le, le, le, le compraste Vilo, todo, se la mantuviste. La y la... ahora me llamó. Claro. Es un verdadero ejemplo de vos dando una mano como Pero claro, compro... un segundito, Lucas. No, no, Está claro, digamos, se llevó a la nieta ¿Sí? de vacaciones. Así se hayan sido. Mediodía, día, no importa, un picnic. Pero vos la llevás, compartís con con ella. Es parte a de ver, tu chicos, familia. A ver, chicos, nos vamos a una plaza y también va. Nos Por vamos a un cumpleaños que y también va. Mientras la nena esté con nosotros... Es mi nieta y va a ser. Sí, mi nieta toda Por supuesto toda la lo vida. quería Le resaltar. Que Luis ver, una, una pregunta. Sí, no, más. me parece que trato de ordenarme la información que entiendo que es judicial, también este, emocional. Primero hay que hacer la declaratoria de herederos después del ADN y posteriormente la supuesta división de bienes. Ahora, en lo que estoy con Vanessa, es que una cosa es una donación cuando tengo un terreno a mi nombre y se lo dono a otra persona. Y otra cosa es que en la informalidad de la compra de un bien si bien en la trazabilidad Vanessa no tenía para comprar un terreno, hay un montón de operaciones donde no está formalmente radicada, Donde un hijo le compra una casa a una madre, donde luego la justicia, como dice Vanessa, deberá determinar si esa casa y en qué porcentaje en debe de ir para su... Por, por eso es de ella. Que este, es este ayudo con este dato. Chicos, ¿Por no, es no, es no, si... no es una casa. Es un terreno. No es No es una casa. Es un terreno. Está es Está bien, terreno. Hay que construir, hay que hacer, es un terreno que sí. mi hijo lo compró, lo terminó de pagar el 24 de mayo. Sí. El 23 de mayo y el 24 tuvo el accidente. A Carrible. ver, no, bueno, eso es lo que iba, ese es el comentario que iba a hacer Vanessa gracias por darme el pie. Primero se trata de un terreno y no de una casa y no es lo mismo, está bien la aclaración de Vanessa. La segunda cuestión que es lo que me informan es un boleto de compraventa, lo que Vanessa tendría a su nombre, no hay una titularidad registrada. Claro, no hay una escritura, no se hizo una escritura. Ah, ¿Qué diferencia hay? Montón, la voluntad de su hijo. Un montón, montón, montón de diferencias. ¿Por qué? Porque esto de común acuerdo se podría deshacer. Es una promesa de escrituración. Es una promesa que hace entre vendedor y comprador para someterse a una escritura traslativa de dominio en el momento en que ambas partes. Ahora le cita. pregunto algo, doctor. Si la voluntad del que eh, hace la inversión es que sea a nombre de Vanessa. Si es, si es inequívoca y el hijo si es inequívoca el hay prueba cuando punto. no hay pero si la propia Vanessa no hace de, un, de una cuestión contradictoria ella dice la tengo yo porque mi hijo la quería poner sabiendo que, que le iban a venir un montón de quilombo, la puso a nombre mío cuando corresponda y que la justicia me pida se la voy a entregar y además se hace mí? cargo de los gastos claro lo que quiero decir es... vos pensás exactamente ah no pero eso no lo dicen eso no lo dicen sí, sí, no sí. Lo, dicen. Lo, sí lo dijimos diciendo. Vanessa estamos sí, lo estamos diciendo yo te hace pregunto, rato vos crees porque veo que como abuela seguramente cuidás a tu nieta mientras tu nuera trabaja, veo sí. que activamente colaborás, te vas de vacaciones, haces lo mejor que podés. ¿Vos crees que en este momento Eliana está con, pasando la información y contándole a Débora D'Amato, aprovechando que vos estás en este móvil para hacer presión pidiendo al aire cosas? Porque si te ves todos los días y si no hay problema, ¿por qué sí, se lo dice principal... a nuestra compañera y no a vos? ¿Por qué sale ahora acá? Y eso le voy a preguntar ahora, chicos, claro. cuando la veo. Segundo, a mí nadie me presiona, porque si yo algo es lo que perdí, es el Yo no le tengo miedo a nadie, chicos. Bien, no, no, no, no, no, no, claro. no, a través yo no tengo de la nada tele, que perder. Aprovechando que yo estamos que, al aire. Yo perdí todo lo que tenía. Lo yo sé. no le tengo miedo a nadie. A mí nadie me amenaza, a mí nadie me asusta, a mí nadie nada. Yo voy con la verdad. Bien. Y voy a defender a mi hijo siempre. Ya sí, quedó acá claro. Al día que no digo muera. presionar. Lo que digan y lo que hagan es el problema de cada uno. Si yo no, hablo de mí y de lo que yo sé. Si, si no presionar a través de un programa yo de yo televisión... Porque si no, yo me estaría poniendo en un jueguito de. Chico, sí, yo igual yo estoy en las redes con mi emprendimiento de tortas, nada más. Vanessa, digo, más allá de y los de tiempos lo que de cada uno y, de que vivo. y del yo duelo no de cada de uno, le, lo digo en general, no lo digo por nadie en particular, antes de empezar a pedir dinero a, a la madre de un pibe que murió hace menos de un año, entender también que Vanessa, más allá de lo fuerte que parece ser, también está procesando esto y que no se quiere negar a entregar nada. Pero de verdad se están adelantando 20 pueblos. Digo, esperen a que actúe la justicia, claro. el ADN, es que... Vanessa ah, no se niega. No. Pero la justicia puede empezar a actuar y ver... ¿Vos de te qué pensás es que a que ellos les importa lo que me pasa a mí? No no, antes del ADN? A ver, Vané, ¿por qué decís que a nadie le importa? Pero vos, le pensás que, vos, vos te pensás que a ellos les importa... Porque no les importa, eh, Cari. Claro. No les importa. Lo único que les importa es qué hay, qué dejó y nada más. Porque yo te puedo asegurar que después que se haga la, la, la, la, la sucesión y repartan las cosas... Mi hijo va a ser un cualquiera. Vos pensás, Vale, que no vas a tener más derecho a tus nieto. ¿Me entendés a lo que voy? Que te van a Esa negar de ver a, a tus nietos. No, sí, porque la nena, sí, eso seguro porque la nena, si ella agarra el teléfono y me llama y me dice, abuelita, pero ¿me claro. venís a buscar que quiere con vos? El eso yo no tengo está. ninguna duda. Claro. Pero me entendés, pero ponen, todos, todos ponen, no lo que hay, no lo que usa, no lo que hace. La camioneta de mi hijo se la compró. Mi hijo, sí. con su plata y su trabajo. Y yo la voy a usar, le guste a quien le guste. ...porque yo soy la mamá. Totalmente, vos por eso, Nada por eso siempre decís... ...que No voy que a lo pelear a con nadie, claro. no voy a discutir con nadie... Mm. ...y yo lo voy a... Mira, Cari, si hay sí, algo que tenés, es. que tenés que tener en claro... ...es que yo lo voy a defender... Está ...siempre, clarísimo, siempre, Vanessa. porque a mí me corre sangre por las venas... ...y yo lo crié a mi hijo, y yo sé lo que pasé con mi hijo... ...y yo sé lo que eduqué, ¿entendés? Sí. Y si yo sé que mi hijo estuviera vivo... ...¿vos te pensás que alguna de ellas iba a salir a hablar de mí? ¡Ninguna! Vanessa. No. Porque lo primero que era, respeto. Porque lo que le enseñé a mi hijo, respeto. Primero, eh, respeto, respeto si al dolor que importa Si yo sufro, si yo lloro, que no les tiene que importar, ¿eh? Ojo, pero son mamás. Lo único que les digo, que son mamás. Sí, vale. claro. Pero yo, esto es sí. lo que me pasó a mí. No, no por supuesto, absolutamente por supuesto. A nadie.